Tres canciones para celebrar Halloween La primera Stranger Things La segunda canción es Alastor's Game La última canción que presentamos es la de la película Halloween. Espero que te haya gustado y nos vemos en la próxima.